¿Qué pasa si impuesto interno te llama una fiscalización y te pide tus documentos tributarios? ¿Cuántos años tienes que guardar? ¿Qué documentos tienes que presentarles? ¿Qué te pueden pedir? Y lo más importante, ¿quién es el responsable de tener esa documentación? Si crees que esto te puede pasar o crees que esto es importante, que de hecho es muy importante, quédate en este podcast porque lo vamos a ver hoy día. El impuesto interno requiere que tú guardes por un periodo de seis años los documentos tributarios. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Quién es el responsable? De eso vamos a hablar hoy día con Catalina. Gracias, sí. Eh, hoy día vamos a hablar de ese caso, del caso en que ¿quién es el responsable? No, no vamos a dar nombre en este podcast, pero sí vamos a hablar de varios casos en general. Aunque lo, el más presente que tengo es el que pasó ahora último. No vamos a dar nombres porque generalmente cuando pasa esto es porque ya llaman para reclamar porque no tienen los documentos. Sí, y lo sí. que vamos a explicar hoy día al final es cómo evitar que llegara a esta situación. Ya, es que a esta persona precisamente eso fue lo que le pasó. O sea, eh, lo, que, lo que quería en realidad era que eh, Libre de TV realizara el envío de los reportes de ventas diarios porque era algo que Impuesto Interno estaba solicitando. Resúmenes, ya nos retaron un día alguien en un comentario resúmenes, resúmenes ah no, venta reporte. Diaria. no resúmenes, ya, venta resúmenes de, <risas> de ventas diarias eh, ya necesitaba eso pero eh, no, nosotros ya no teníamos la información para enviar impuesto interno porque ya no era el cliente de nosotros ya entonces eh, no podíamos realizar ese envío eh, porque no, no, no había no información, tanto. o sea, la, la empresa prácticamente, no, no prácticamente, no existía mm. en la base de datos del librete Entonces, si no existe, ¿cómo, ¿cómo nosotros podríamos enviar eso? No, no se puede. De, de hecho, hay clientes que piensan que o creen que nosotros les vamos a hacer guardar esos datos para siempre. Y no okay. es así. O sea, a ver, cuando pasó esto, yo se lo, te, no sé si te lo dije a ti, yo se lo dije a otra de las, de las chicas que están acá en el equipo. No somos oh. Facebook. ¿Ya? Entonces, ah, nos, sí. nosotros no mandar, no, a nosotros no nos interesa guardar los datos forever para poder saber qué hicieron, o no espiar a los clientes. No, o sea, la política de nosotros con los datos es súper estricta. O sea, eh, y, y estricta en el sentido de que, por ejemplo, si tú nos contratas el servicio, tú tienes el poder de bloquearnos para que nosotros no entremos a las cuentas. Sí. Eh, obviamente, sin necesitas soporte, no vamos a poder entrar. Mm. Eh, y también, eso implica que cuando tú dejas de ser cliente de nosotros, los datos entran a un proceso de eliminación y eso se eliminan, o sea, los datos después de, un, después, de un, después de unos días en realidad ya entran a ese proceso de eliminación y ya después, si ya más un mes después probablemente esos datos no existan porque eso se elimina de manera eh, automática. Y eso lo hacemos básicamente por la privacidad de los datos. O sea, porque si, si la empresa dejó de ser cliente de nosotros, ya obviamente... Es que a nosotros eh, no nos va a interesar seguir no, trabajando por, con los datos de la persona. O sea, no, si, pues la si la persona no, no está, es algo que nos deja de, de, de, de, no de importar, pero es que son datos que no, no, son, no datos, son relevantes son, para nosotros. Son datos que nosotros no nos incumben. Sí. Entonces, como son datos que nosotros no nos incumben, por un tema de privacidad nosotros los borramos. ¿Cuándo nosotros mantenemos los datos en la base de datos? Cuando el cliente es cliente. Ahora, si un cliente abandonó la cuenta, ¿y qué es abandonar la cuenta? Que eso es algo súper importante. Abandonar la cuenta para nosotros se define como cuando el cliente deja de pagar y ya pasó un tiempo. Sí. ¿Cuánto es ese tiempo? Bueno, considerando que uno debiese facturar todo lo, todos los días, prácticamente, y hay negocios que son cíclicos, para nosotros ya más de un mes es abandono. Sí. O sea, en realidad la cuenta en estricto rigor se toma como abandonada al día siguiente de vencer el cobro. O sea, si el cobro vence hoy día 17, mañana 18, eh, ese cobro, o sea, esa, esa cuenta que se considera abandonada. Pero hay pero, 22. Pero obviamente hay 10, 22. Sí, ah, bueno, sí, sí, sí. Lack, lack de tiempo. Estoy con un poco de slack. Bueno, si todos saben que grabamos antes, si esto no es en vivo. Eh, entonces, ahí nosotros ya damos la cuenta para abandonar. Ahora, obviamente, a veces clientes que se atrasan por X motivo. Eh, a, a veces hay clientes, por ejemplo, que facturan una vez al mes. Entonces, nosotros los datos normalmente no los borramos al otro día de que se el cobro, porque esperamos un, un, unos días para que el cliente pueda pagar. Pero si ya pasó un mes, ya sí, se se da, da la, mes. la cuenta sí. ya está por abandonar y los datos se borran. Entonces, claro, efectivamente, eh, si tú sales libre de con nosotros y dejas de pagar cuando la cuenta está por abandonar, tus datos ya no los tenemos. Y como dices tú, ya no podemos hacer nada. O sea, no podemos después inventar los no. datos para mandar esos reportes, porque los datos no existen. Y bueno, eso está obviamente todo explicado en los términos y condiciones del servicio. Pero, ¿qué pasa? Que como la mayoría eh, no, eh, lo lee. no los lee, mm. a pesar de que nosotros los mandamos, nosotros le decimos revise los términos y condiciones, aquí están. Eh, claro, no, lo, no se consideran. Ahora, eh, ¿De quién es la culpa? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Sí, sí, no, no acá no nos vamos a culpar de, No, no, no somos Sí, fuera mala, fuera mala palabra, fuera mala palabra. Eh, es que este caso, es que influyen influye varias cosas para definir quién es el responsable. O sea, la respuesta es una, pero igual también tenemos que considerar, o sea, la persona no está usando el servicio ¿por qué? porque se atrasó en el pago. En este caso particular, fue porque la persona se cambió eh, con otro facturador ya, pero si tú te cambias de facturador, eh, hay cosas que tienes que hacer, que tienes sí. que considerar. O sea, no es como, ah, ya llego, me cambio, dejo de pagar aquí, me voy para el otro. O claro. sea, porque tributariamente tienes cierta responsabilidad. Sí. Ya, tú te imaginas alguno que, o sea, tú como contribuyente, ya, tú que tienes la empresa, ¿qué considerarías tú si te va a cambiar? Eh, ¿Solo por lógica? Así como, o sea, por, como... por lógica me llevo mis documentos, es como lo mínimo. O sea, si yo estoy, no sé, pues trabajando... Yo, yo no, no tuviera nada que ver con libreta y trabajo con LibreT, y en librete me hito mis facturas, por ejemplo, yo lo mínimo que pensaría, lo mínimo, es que tengo que llevarme mis PDF. Sí. Es como lo mínimo. Pero ya hemos hablado en otros podcasts y en otros live, hemos hablado de la importancia del xml por ejemplo. Entonces, Ajá. yo al menos que yo, yo sé lo que es el xml que no todos tienen por qué saberlo eso es algo que hay que reconocer o sea, no todos los clientes tienen por qué saber qué es un XML por eso nosotros acá hacemos esto para educar a los clientes y enseñarles eh, entonces yo diría, mira, me tengo que ir a el XML eso como mínimo, pero me imagino que hay más cosas o sea, no, no es lo único Sí, mira, eh, algunas cosas que, que se deberían considerar yo creo, yo considero como mínimo es por ejemplo, asegurarme de que el otro facturador con el cual yo voy a emitir, por ejemplo tenga eh, el tipo de formato de, de los documentos en XML ¿por qué? Eh, porque qué pasa, o sea, por ejemplo, el mismo tema de la bandeja de intercambio, o sea, el documento válido eh, no, es el, no es en sí el PDF, el documento válido en realidad ante impuesto interno es el XML, lo mismo pasa en la bandeja de intercambio libre de T. o sea, para que yo pueda ver el documento que me envía mi proveedor en la bandeja de intercambio, por ejemplo, yo necesito tener el XML en, en, mi, en mi correo, entonces esa es una cosa que yo tengo que considerar. Otra cosa que debería considerar es, por ejemplo, si... Eh, se han enviado todos los reportes, perdón los resúmenes de ventas diarias o sea, claro, o sea, si, si el resumen de ventas diarias lo envía, se envía si el resumen de ventas diarias se envía con los datos de las boletas que se emiten el facturador, digamos el uh -huh. y tú te vas a cambiar a otro facturador o vas a volver a impuesto interno, porque algunos clientes simplemente vuelven a impuesto interno, no es que se cambien a otro facturador. Tú tienes que asegurarte obviamente de que esos resúmenes estén enviados, porque sí. si te cambias de facturador, el otro facturador no va a tener tus datos de las boletas que metiste con nosotros. Por eso mismo impuesto interno tiene esta opción para consultar cuáles son eh, los días que faltan por informar impuesto interno. O sea, en relación Ajá. a este resumen de venta. Ya, o sea, yo puedo ingresar cuántas veces yo quiera impuesto interno y verificar si realmente mi facturador está realizando el correcto eh, envío de estos resúmenes. Y la otra cosa, bueno, lo mismo que dijiste tú, o sea, llevarme mis documentos. Claro que me tengo que llevar mis documentos, al menos mis documentos. ¿Por qué? Porque también impuesto interno tiene la facultad para fiscalizar. Entonces, si yo me cambio de un facturador eh, y me voy, ya sea impuesto interno, o a otro facturador, yo tengo que llevarme mis documentos porque, ¿qué voy a presentar el día que, que, que el servicio venga a fiscalizar a mi empresa y diga, ok, muéstreme lo, los documentos los emitidos, recibidos? Sí. Si te el los últimos seis años y trabajaste y trabajaste con otro proveedor, obviamente te los te lo pueden pedir. Y es un poquito más... Terrible, porque a veces pasan otras cosas, sobre todo con este resumen, que ya les voy a dar una buena noticia a los que están escuchando. Es que. Ay, eh, no. Es que yo no he publicado nada en el blog. <ríe> ah, bueno, la, spoiler. Que no va a cápsula esto simplemente, lo, pero lo mencionaba aquí para que vean el podcast ya. entero. Eh, hay que eliminar la firma, por ejemplo. A veces nos pasa, por ejemplo, al revés, con clientes que estaban con otro proveedor y se cambian a nosotros uh -huh. y dentro de las acciones que uno tiene que realizar, aparte de respaldar datos, obviamente también tienes que respaldar sí, tu firma. Sí. Porque no es solamente los datos de impuesto interno. ¿Para qué vas a perder la firma si la firma al final es tuya? ¿Cachai? Entonces, eh, la firma es de la persona. Tú respaldas también tu firma, pero al respaldar también tienes que eliminarla porque eso también, si la dejas en el otro facturador, puede generar problemas también con el impuesto interno por datos o procesos automáticos. Entre ellos, por ejemplo, el resumen de venta. Eh. Sí, es que aparte, eh, me acabo de acordar, aparte de, de eliminar por ejemplo la firma, eh, tengo que informarle, o sea, yo creo que lo correcto también sería informar al, otro, al proveedor con, del cual yo me voy a ir que voy a dejar de usar el sistema. ¿Por qué? Por este mismo tema del resumen, este mismo tema de la firma, o sea, el resumen va firmado impuesto interno. Entonces, si yo no le aviso al proveedor de que voy a dejar de usar su sistema mm. y me cambio a otro proveedor... O vuelvo a impuesto interno. El para seguir enviando los datos. Porque no va a tener conocimiento de que realmente tú te fuiste. Sí, sí. Y si, y, y si, y si, y si más encima te fuiste, y si, sin avisar, ver, nosotros no es que queramos que anden diciendo, no, oye, me voy a ir de librete, porque si, si te, bueno, si te vas es por X motivo Lo bueno es que esto pasa súper poco. O sea, como se va muy poco clientes eh, en realidad no es algo que pase seguido, pero cuando pase, ¿cuál es una lata? Porque al final eh, el cliente nos reclama a nosotros y nos dice, oye, ¿por qué se quieren enviando los resúmenes? Si yo me fui, sí, pero si nunca avisaste. Uh -huh. Si tú no cambiaste la configuración, porque en librete tú puedes, por ejemplo, so configurarlo. Ah, claro. Ahora, lo bueno, y este es el spoiler, <risa> es que ese resumen se va a dejar cambiar de Hay una fecha, no voy a dar la fecha para, ah, que, tú para que tú lo puedas publicar en el blog. Pero sí, ese resumen se va a dejar de en ver pronto y, y en realidad ya va a ser un tema menos y un proceso menos que va a ver. Pero aún así, tú igual tienes que respaldar tus datos. O sea, si tú te cambias de proveedor... Y no son solo los documentos tributarios. o sea, y cuando, A ver, cuando uno habla no, de documentos ver, tributarios... al menos sí, los pues, documentos emitidos. Pues, claro, pero hay, hay más datos no, que sí se deben. Nosotros tenemos no, documentos recandar. emitidos, documentos recibidos. Tienen, tú dijiste los, los documentos de intercambio. Uh -huh. Y hay documentos tributarios que no son la emisión o, o, o la recepción. Por ejemplo, los antiguos libros de... Eh, compra-venta, que todavía te los podrían pedir porque todavía estamos dentro de esos seis años, también son documentos tributarios que deberías tener respaldados. Yeah. Eh, o por ejemplo, esto mismo, reporte de consumo de folio. Si bien se van a dejar de enviar, tú igual tienes que tener respaldado por los seis años los antiguos. Entonces, tú esos datos tienes que respaldarlos. Ahora, en el caso de LibreT es súper sencillo. O sea, hay una opción que te permite a ti, en un par de clics, que se te genera un respaldo y te llega el correo. Sí, es que eso igual me, me causa mucho ruido que en la plataforma, o sea, en la pantalla principal, en lo que es facturación el único botón que es de otro color, el qué, que dice respaldo, y que es qué grande, qué grande. ¿Sí? entonces, es como o sea, se te está dando la opción para que tú realices el respaldo cuantas veces tú quieras, todas las veces al día que tú quieras y no lo realizas, o sea de hecho, y esa es una opción, porque sí, hay otra opción que está un poquito más escondida, pero, pero que también sirve, sirve para hacer un respaldo, y ese respaldo es lo mejor de todo que te llegue a tu correo entonces al llegar en tu correo, listo, realizaste el respaldo y también va, va a tener ese archivo infinito no, en tu correo. No, no, ojo, ojo ahí, cuidado, cuidado. No, ah, no, por, el no, enlace, no. Sí, por el enlace, Sí, el enlace vence, vence sí. 24 horas. Sí, sí. Si tú quieres tenerlo infinito, lo que tienes que hacer es sincronizarlo, por ejemplo, con Dropbox. Con Dropbox mm. tú puedes tener el respaldo diario, o sea, y de hecho es automático, o sea, qué más fácil. Tú configuras tu cuenta en Dropbox, y al configurar la cuenta en Dropbox... Ah, va a realizar el respaldo... Todos los sí. días, va. Y, y ni siquiera tienes el último día, tienes los últimos siete días. O sea, más encima pues, tiene un estado antiguo en el caso que hayas borrado por error. Supongo, no sé, a veces clientes que por error... Porque hay una forma de hacerlo, si tú te pones a cambiar ciertas configuraciones, por ejemplo, puedes borrar una factura del sistema. Igual está bien validado y hay que saber hacerlo y lo puede hacer solo el administrador, pero si se puede hacerlo, puede. Entonces, si la borraste, igual puedes recuperarla porque tiene un respaldo de hasta 7 días hacia atrás. Entonces, LibreDT te, te permite hacer esos respaldo Entonces, que tú no hagas los respaldos como contribuyente, en realidad, cuando nosotros te ponemos todas las herramientas, ya es una responsabilidad del contribuyente. Sí. Y, y además, ¿qué pasa si yo no hago ese respaldo? Impuesto usted no te va a decir que tú eres el responsable. Ahora, sí. Sí, ya, sí, okay. lo que pasó. Lo que pasó? no lo hice. ¿Qué pasa si no hago ese respaldo y me solicitan estos antecedentes como por ejemplo este resumen en que te lo podrían seguir pidiendo porque insisto, o sea, se va a dejar de enviar en el futuro, uh -huh. pero igual me pueden pedir los pasados? Sí. Hasta, entonces, ¿qué pasa si no hago esto? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer, o sea, qué puedo hacer en este caso esta persona? Ya, mira, este año nos pasó de que un día se abrió un ticket por este mismo por este mismo caso. Impuesto Interno le estaba solicitando a la empresa información, la información no la tenía, entonces nos dijo, "Necesito que me den un certificado de desafiliación." Mm. Y fue como, ya, un certificado de desafiliación. No, no teníamos pedido. conocimiento de lo que era el certificado de desafiliación. Nunca lo habían pedido, o sea, y los clientes no, no, se no, no. no se van, generalmente <risas> no se van. Entonces fue como, ya, bueno, vamos a hacer este certificado de desafiliación. Y ahí fue cuando en Libre de TV, y en Sasco en realidad decidimos eh, crear este documento. Eh, y este documento lo que contiene básicamente es que indica que Librete tuvo en algún momento servicio con la empresa, pero que el servicio duró hasta tal fecha. Por lo tanto, desde esa fecha en adelante no, existen, no existe relación alguna entre esa empresa y Librete. Por lo tanto, eh, con ese certificado bastó para que el cliente, ese cliente en específico, igual hemos seguido enviando otros certificados cuando lo han solicitado, ha sido la solución cuando Impuesto Interno le ha solicitado datos, porque, porque nuevamente ¿De dónde LibreDT va a sacar los datos sí, si no, ya si no cliente, existe pues, una no, relación? No, y por un lado, una cosa es que no es cliente, por lo tanto no tiene servicio activo, los datos no se pueden enviar. Y lo otro es que cuando ya el cliente la cuenta se va por abandonada y pasa este mes, en realidad pasan los días que corresponden y un poquito más en realidad, la cuenta ya desaparece. O sea, no hay datos, no hay forma de eh, poder tener eso. Ya, eh, y este certificado de desafiliación para cerrar esto, eh, va destinado precisamente a, a ellos, o sea, a los clientes que se van de LibreDT, que no realizaron un respaldo y que Impuesto Interno le está solicitando algún antecedente durante el periodo que estuvieron acá. Ahora, esto, esto no tiene… Eh, bueno, ya lo hemos comentado. No, en realidad ya lo hemos comentado. El tiempo, el tiempo para hacer este respaldo, o sea, tengo que tener los documentos por cierta cantidad de tiempo. Sí. A ver, si, si, si Impuesto Interno me puede fiscalizar hasta por seis periodos. Uh -huh. ¿ya? Yo me voy a la segura, guardo los seis, últimos seis periodos completos, no me complico. Ya, Entonces, si yo soy un contribuyente y tengo la obligación como contribuyente, porque de bien. hecho pasó con el último caso que la persona le preguntó impuesto interno y impuesto interno le dijo: sí. Tú tenés la historia bien, el texto más claro. Sí, ¿Qué sí, le sí, dijo? Sí. Eh, dijo eh, de que era responsabilidad del contribuyente realizar el respaldo en caso que se cambie del de sistema de facturación. el mismo impuesto interno le recordó, porque sí. al final eso es algo que el contribuyente debe saber, que el responsable final de tener sus documentos tributarios es él, o sea, el contribuyente, no somos nosotros. De hecho, eso, eso está dicho en algún lado, nosotros siempre lo mencionamos, está en los términos y condiciones que el responsable final siempre es eh, el cliente, me acuerdo, me, me acuerdo dime. Sí, eh, es que tú dijiste y lo has mencionado dos, dos veces creo, de que eh, eso se indica en los términos y condiciones. Y yo también en un momento comenté de que eh, era igual importante comentar al facturador de que me voy a ir por qué. Mira, en nuestro caso nos ha pasado de que cuando los clientes nos dicen eh, voy a dejar de usar el servicio, necesito que me cancelen la cuenta. La cuenta en realidad no, no se cancela, o sea, bueno, si el cliente lo solicita lo podemos desactivar antes, sí. Pero eh, cuando nos dicen que los clientes, cuando, cuando hay clientes que nos informan que se van a ir, nosotros tenemos una respuesta predefinida y en esa respuesta predefinida nosotros eh, le indicamos de que el servicio lo va a tener hasta el día 10, que es por lo general, puede cambiar esta fecha, porque el día 11 la cuenta ya se va a encontrar desactivada porque no se va a ver renovado el pago de, de la cotización. Sin embargo, el plazo que tienen, por ejemplo, si nos informan el 1 de junio y el 10 de junio vence, sí, eh, tienen 10 días para realizar el respaldo sí. y eso se indica. ¿cachai? Entonces, eh, en, en, ese, en ese mensaje que nosotros estamos enviando como, como respuesta cuando los clientes se van, e indicándoles también de que tienen que hacer el respaldo. Entonces, por eso, si se van a ir... Ningún problema, o sea, nosotros no vamos a retener a nadie. No, a nadie. No lo vamos pero... a retener y tampoco por retener sus datos, que lo he visto, lo he visto en otros proveedores. Sí. He, he, he visto otros proveedores que les ponen problemas, les dicen no, que los datos se los van a mandar, se mueran un mes a los dos meses. Y eso lo he visto. He tenido clientes que han llegado a nosotros porque justamente su proveedor no les quería entregar los respaldos. O sea, Entonces, imagínate. el facturador, el facturador pro podría prohibir, prohibirme a mí, o sea, por ejemplo, si, si yo estoy con, con otro facturador y, y yo me voy. ¿Podría prohibirme realizar respaldo mientras yo estoy usando ese servicio? A ver, a ver los datos siempre son del, del contribuyente. Pero ¿Sí? lo que pasa es que no es que te prohíban directamente, no, no te voy a dar tus datos. Te las hacen difícil. Te voy a poner el ejemplo de Facebook, ya que lo saqué al inicio. Facebook se quiere quedar siempre con tus datos. Entonces, ¿tú puedes borrar las publicaciones de Facebook? Sí, se puede. Pero siguen... No, no, no, las puedes borrar. Digamos que las puedes borrar y creamos la Facebook que realmente las borra. ¿Ya? démosle ese, ese, ese, ese, con, concedámosle eso. ¿Ya? Pero ¿cómo las tienes que borrar? Una por una. Ah, claro. ¿Por qué en Facebook no pone un botón que diga borrar todo lo de 2022, por ejemplo? ¿Mm. Si yo sé que 2022 para mí fue un año malo y me quiero olvidar de 2022, quiero borrar todo lo de 2022, no te deja. Entonces, no es que los proveedores de facturación te digan, no, no puedes bajar tu, no puedes respaldar tu te información. Te pone mucha barrera. Pero te pone entrada, o sea, sí los puedes respaldar de a uno. Ya. Claro, pues, y entre respaldarlo de a uno. Si tenéis mil documentos, a lo mejor tú decís mm. mejor me quedo aquí. Claro, claro. claro. Y, y volviendo un poquito a lo de las responsabilidades, porque quiero recalcar, recalcarlo, recalcarlo eso. sí, recalcarlo. Me acuerdo de otro caso que nos pasó que llegó un cliente que tiene que ver mucho con un tema también que vamos a mencionar que no, no está directamente en el respaldo, pero que es importante que es la certificación. Ah, ya. El proceso de certificación, uh. porque ese proceso de certificación no hay que volver a hacerlo si yo me cambio de otro proveedor, a menos que ese proveedor me cancele a mí el como el, que ese proveedor haga el trámite por el impuesto interno, pero normalmente no pasa. Eh, pero, ¿qué pasó con este cliente? Que su proveedor quebró o desapareció de un día para otro. ¿Sí? O sea, se quedó sin respaldo y sin, y sin poder facturar de un día para otro. Y llegó al librete y nos dijo, oye, pero es que necesito habilitar esto urgente. Ahora, él necesitaba habilitarlo urgente, pero empezar a facturar. Claro. Pero el problema grave que tenía es que su proveedor desapareció. Yo no, no, no me acuerdo si pero quebró, se le quemaron los servidores, o lo hackearon, no me acuerdo cuál fue la explicación. O ni siquiera me acuerdo si se la pedí. Sí me acuerdo el nombre, o sea, me acuerdo que me dijo el nombre pero tampoco me acuerdo cuál era, pero sí me acuerdo que, que, que sí lo mencionó. Pero no lo dijo no no, no, no me acuerdo cuál es. No, para mí esas cosas no son relevantes, así que no, no, no me acuerdo cuál es. Pero lo grave ahí es que, bueno, aparte lo grave es que desapareció de repente. O sea, obviamente tú tienes, tú tienes que estar con un proveedor que te respalde. Uh -huh. porque, o sea, no puedes estar con un servicio un facturador que te diga, no, es que para cambiarte puedes ir tus PDF o tus emails, pero de a uno. O no, o un proveedor que desde un día para otro puede desaparecer. O que tenga una infraestructura que no sea buena. O sea, claramente no es lo mismo ofrecer el servicio, que yo lo he visto. Y lo he visto incluso, aquí sí me acuerdo casos, pero aquí tampoco voy dar los nombres. Que tenemos clientes, por ejemplo, que han solicitado el servicio local. Para vender el servicio de facturación yeah. y los servidores los tenían debajo de un escritorio en la oficina. Mm. Entonces, no, o sea, bueno, no, nosotros prestamos el servicio porque nosotros nos pagan para instalar el servicio, el servicio en un servidor y a nosotros no, en no nos afecta dónde está el servidor. Pero tener el servidor debajo de un escritorio en la oficina, como que no es la mejor sí. alternativa para prestar un servicio. O sea, en el caso, de nosotros, por ejemplo, tenemos todo en Amazon, en Amazon Web Services. Entonces, te da un poquito más de respaldo, ¿no? Y de hecho, lo tenemos en zona en zonas de está todo replicado. O sea, uh -huh. eh, tendrían que quemarse las dos zonas de disponibilidad de Amazon. O sea, es muy poco probable. Eh, pero po o sea, podría pasar. ¿Cabe una bomba atómica? Bueno, pero uh -huh. si cae una bomba atómica, cree no, que no, el, el menor problema probablemente va a ser eh, lo de facturación. Entonces, en, en este caso, eh, ahí el problema que tenía era que no le pasaron los datos. O sea, ya tenía yeah. un problema con los últimos seis años, uh -huh. pues no tenía respaldo de nada y tenía además la urgencia de partir facturando. Entonces, lo bueno de él, que recalcando lo, lo anterior, es que ese proceso de certificación no hubo que hacerlo, no, porque ya estaba hecho. Y como el proveedor no hizo nada porque, porque desapareció, no hizo nada en impuesto interno, es simplemente que nosotros se cambió y pudo partir facturando inmediatamente. Pero es que ese caso es de cierta forma fácil. A ver, si mi empresa está. Eh, a ver, no, desde el principio. En impuesto interno, yo puedo saber si una empresa está emitiendo con un software de mercado o está emitiendo con impuesto interno. Ya por una por la resolución. Por el número de resolución, claro. El punto es que, eh, ¿qué pasa si yo estoy con el número de resolución 80, que quiere decir que estoy emitiendo con un software de mercado? 80 al 2014, acuérdate que el, sí, va a suceder sí. siempre el, sí, sí, a, sí. al año. 80 el 2014. Está, eh, eso quiere decir que estoy emitiendo con un software de mercado. Pero. Eh, si yo cambio otro software de mercado, claro, no necesito pasar por este proceso de certificación para que se me habiliten los datos en la otra empresa o en el otro facturador, porque ya tengo este número de resolución que señala que mi empresa emite eh, documentos mediante un software de mercado cuando sí pasa por, por el proceso de certificación, aunque no, no sé, no, no tengo claro, claro, al 100% si sí, es el proceso de certificación, pero cuando vuelve impuesto interno. No, no, ahí no es el proceso de certificación, eso te llama te hacen una desafiliación del software de mercado. Yo no ya. conozco el trámite exacto como es, pero así se llama, se llama desafiliación del software de mercado y también sé, por, por lo que nos han dicho uh -huh. clientes, que lo han necesitado hacer en algún momento cuando se han cambiado, es que Impuesto Interno lo primero que les pide es que tengan todo en orden. Yeah. O sea, entre otras cosas, por ejemplo, que estén los resúmenes de ventas diarias enviados. O sea, si yeah. tú no tienes un resumen de ventas diarias, te empiezan por estos problemas. Entonces ahí es cuando el cliente, o el ex cliente en este caso, nos contacta a nosotros y dice, oye, estoy tratando de volver al sistema de Impuesto Interno y Impuesto Interno no me deja porque mm. ustedes no me han enviado esto. Y el cliente, o sea, o el ex cliente, no es cliente de nosotros hace seis meses. Mm. ¿Qué nos ha pasado? O sea, eh, eh, vi un caso, me acuerdo, no, no me acuerdo cuándo, pero vi un caso de alguien que no, no era cliente de nosotros hace como seis o ocho meses, Claro, porque por pues, la pandemia dejó de vender, se olvidó de claro, que Claro, la que y ocho meses después de que dejó ese cliente nosotros, nos reclama porque no le hemos mandado los RCOF, mm. bueno, los RCOF, los reportes, los resúmenes de ventas diarias. Entonces fue como, oye, pero mm. si hace ocho meses que no eres cliente, no, no, obviamente no te los sí. vamos a mandar, porque si no, no eres cliente nosotros. Eh, bueno, y en ese caso creo que ese fue el que se solucionó con este, certifica mm. este certificado. Eso. Eh, no sé si hay otra cosa que mencionar, como que eh, recalcar. Creo que eso era lo que sí, teníamos eh, que comentar. Eso. Sí, sí, sí. Sí, ese era nuestro podcast acá. ¿De corrido? Sí, wow. estaba más conversadito. <risa> <risa> bueno, eh, lo que queríamos mostrar hoy día al final era con Catalina básicamente contarle un problema que en realidad es un problema de en este caso ya no clientes, ya, eh, de alguien que ya no es cliente de nosotros, pero que sí tienen que considerar, o sea, eh, re, quiero reiterar esto, es súper importante que ustedes sean los dueños de sus datos, de sus documentos tributarios, de sus datos de, y tengan su respaldo, porque impuesto interno en caso de fiscalización, y lo voy a decir así directamente, los va a perseguir a ustedes, no a facturar. Claro. Sí, es cierto. ¿Cierto? Sí. O sea, impuesto interno no va a venir a, a decir, ah, no, es que LibreDTE tiene la culpa. No, porque tiene la culpa... Y lo, voy a, y, lo, y lo voy a decir así el que tiene la culpa del el contribuyente por no tener su respaldo sí. ¿Ya? eso bueno hoy día fue un poquito más duro el mensaje pero la idea como siempre es enseñarle algo que les sirva ya entonces como siempre si te quieres eh, si quieres recibir más consejos como esto participar en las conversaciones que tenemos con Catalina que siempre eh, se aprende algo nuevo con ella por los casos que va viendo la atención al cliente eh, suscríbete al canal de YouTube eh, síguenos nosotros estamos subiendo estas cápsulas hacemos unas cápsulas eh, bueno, no las hago yo, la hace Sergio, que ya lo hemos mencionado otras veces, el chico que está detrás de cámara, me está haciendo así. Sí, él sí. hace y le quedan espectaculares. Eh, si no tienes tiempo para el podcast completo, la puedes, por ejemplo, ver en Instagram eh, y en TikTok, la estamos subiendo. Y también, se resume, si, si, si no te gusta ninguna de esas dos y te quieres entrar en tienes LinkedIn, también nos puedes ver ahí. O sea, estamos en varias plataformas y probablemente, y es, es casi seguro que este podcast lo va a empezar, además, a subir a eh, Spotify pronto, ¿ya? Entonces, eh, también les vamos a avisar cuando eso se haga. Eh, así que nada, pues nos vemos en el siguiente podcast. Chao.